Ejito, Manejamos buena marca y calidad de la mejor. Traficamos el estilo sobre la calle Rayón. No Representan a la clica más completa Aunque muchos nos tiren mierda Compararse no pudieran Los sentidos bien alerta en la ciudad o en carretera Una M y una E la plaquearemos donde quiera Conmigo no rola cualquiera Puro vato firme los que me rodean Aquí nadie baja bandera Por eso no quiera pasarse de perga No somos de problemas Evitamos las peleas Pero estamos preparados Por si un puto quiere guerra Se han quedado los mejores del negocio, pocos pero locos son pocos como nosotros. Pronto sabrán quiénes somos porque vamos por el oro. Desde juventino rosas directo hasta tu ciudad. Si algún día he de morir quiero recuerden mi historia. En el centro del bajío mi estilo se llama el clan. El sello de la familia con tinta en mi piel estás. Todo lo que es. con la base fluyen solas como el lettering de red. Para el lápiz y el papel, el wez está en otro nivel. hacen arte con la tinta y la aguja sobre la piel. En la navaja se poncha y en cráneo barber se prende. José armando otro gallo mientras es negas un tripper, se fuma, no se vende. El jales es por la derecha. Sabes cómo corre el agua en este pinche ambiente. O, o el SHR es el principio nada más, pero vamos por la cima, no nos vamos a frenar budas h parte base, su dri, bomba, botar El Cosmic trae nuevos temas que pronto van a zumbar un saludo para el boner, pa'l otro lado del charco Levantando este pedo en el terreno americano Mi estilo todavía y para rato, ya saben dónde toparnos Pronto verás estos vatos sonando por todos lados Manejamos